...Unidas Podemos propone la puesta en marcha... ...de un autobús lanzadera que conecte el municipio... ...con la estación de tren de Cártama... ...para conectar COIN con Málaga... ...de una forma más eficiente y sostenible... ...atendiendo a las necesidades de los usuarios... ...y de la emergencia climática. En estos momentos... ...con la bienvenida entrada en el Consorcio de Transportes de Málaga... ...contamos... solo con dos autobuses... ...de los ocho diarios a Málaga... ...que pasan por la estación de Cártama... ...con lo cual... ...esta opción... ...ahora mismo es muy difícil... ...por cierto...